has oído hablar de Carrillo? No mucho Verás, Carrillo es un chico curioso Se podría decir que tenemos nuestras diferencias e inconvenientes Aún no logro entenderlo Carrillo tiene uno de los míos Dejaría que lo matara Pero... Es muy importante para mí y para la organización entonces no puedo dejar que hagan eso. ¿Un intercambio? ¿En dónde es eso? Ya se tardó, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo te sientes hoy, Miguel? ¿Nervioso? Un poco. Me Un poco. Cosa saldrá bien. No te preocupes. harto de esperar cállate pendejo no te distraigas siempre tenemos que esperar tanto Ay, Ay, sé paciente ok dónde mierda está neto ¿Vale asustarme? Tú tranquilo ¿En dónde está Neto? Esto es un intercambio, en no un depósito Tranquilo Él está bien Está esperando en el auto Primero que nada, quiero ver el dinero Sí, claro Confía en mí Lánzame el dinero Ahí está todo Sabemos lo que hacemos ¿Quién eres tú? Es el nuevo. Creo que ya perdimos suficiente tiempo. ¿Dónde están estos? Miguel. ¡Miguel! ¡Ven! ¡Me dieron. ¡Vamos a salir de esto, Miguel! No pensé que esto fuera tan difícil. Sí, para mí, para ¡Oh! mí. Sí. Miguel, no, también.